Los ojos de mi corazón abriste los cielos y enviaste tu luz a mi oscuridad. Tú, tu misericordia, tu gracia, tu amor, tu mano poderosa está sobre mí. Sobre mí, hoy puedo ver tu gloria desde el trono desde el trono de poder hoy puedo ver él. Oscuras me rescataste, y mi cabeza tú levantaste, rey de poder. Tú eres rey de gloria, rey de justicia. Tu justicia no tiene, no tiene medida, no tiene fin, no. y hoy puedo ver. ¡Ve! Sí. Sí. Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono de... Hoy puedo ver tu gloria descender desde el trono, desde el trono de poder, y hoy puedo ver ejército, Dios, que les adorándote.